Miembros de la Policía Nacional arrestaron un nacional haitiano acusado de intentar matar a una mujer. Hecho ocurrido en la comunidad Guisa de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jean Paul, que al ser cuestionado sobre el hecho niega la versión ofrecida por la institución del orden. No, no iba a matar. ¿Usted dije que no? que no iba a matar? ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo ni lo intenté matar. Así. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo ni lo intenté matar. ¿Cómo es en tanto que la víctima María Peralta reiteró que intentó matarla con un cuchillo, que exige atención de las autoridades. Sí, él entró a mi casa a matarme con un cuchillo. Yo no encontré qué hacer porque se me fue la habla, no podía hablar, la boca se me secó por del susto que me di porque fue una cosa inesperada. Ey, no sé, ella entró con un cuchillo, te voy a matar. Y donde quiera que te encuentres te voy a matar. Claro, porque sí, yo lo vivía cerca de mi casa. Más arriba de mi casa y vivía. No, se puede. seguro quería robar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.